¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy vamos a hablar sobre el reciclaje de residuos electrónicos. ¿Te has parado a pensar qué ocurre cuando termina la vida útil de un dispositivo electrónico? ¿Crees que lo reciclas adecuadamente? ¿O sabes qué cantidad de residuos generamos a través de estos dispositivos electrónicos? ¿O qué consecuencia? tienen para nosotros cada vez más voces están poniendo el foco de atención en qué ocurre cuando termina la vida útil de un dispositivo electrónico y es que es verdad que el reciclaje de otros materiales como el cartón el vidrio o el plástico forman ya parte de nuestro día a día sin embargo qué ocurre con los dispositivos electrónicos que están tan presentes por otro lado en todos los aspectos de nuestra vida bueno pues decimos comúnmente que un dispositivo electrónico ha terminado su vida útil cuando ya no ejerce su utilidad original. Y el 50% de los residuos que generan los dispositivos electrónicos son dispositivos personales como móviles y tablets. Y el resto son electrodomésticos más grandes como neveras o microondas. Y para que os hagáis una idea, el peso de todos los residuos que generamos a partir de dispositivos electrónicos equivale al peso de todos los aviones comerciales que se han creado en el mundo. Pero desgraciadamente esto no es lo peor porque el futuro a corto y medio plazo no pinta nada favorable. La llegada de la nueva tecnología 5G, que es un gran avance, va a condenar... a a los vertederos, a muchísimos dispositivos electrónicos porque los que tenemos actualmente no van a ser compatibles con ese tipo de tecnología y vamos a tener que desecharlos. Por eso a continuación te dejo por aquí un vídeo donde hablamos de las consecuencias que estos residuos electrónicos tienen para el medio ambiente y en definitiva para nosotros porque nos encontramos en él y qué medidas existen actualmente y cuáles serían deseables para mejorar la situación. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.